Desafíe, Claudio, el destino. ¿Qué pasa, Schiaretti? Esquiret. ¿Tenés miedo? ¿Se acuerdan de Esquiareti que iba a lo de Nico Repetto? No, ah, pensé que con error de Coro, <tose> no, digo, no, no, ¿qué no, tiene no. que ver? No, calculo que tampoco. Bueno, también, ¿qué pasa de la sota? ¿Tenés miedo? ¿No querés no, venir que, al programa cuando viene Escudero? ¿Por el quincho? Ah. <ríe> no sé por qué. ¿Tienen miedo? Porque el único que tiene la posta es este, el misterioso señor Escudero, mirá. Hoy le voy a hablar, Claudio, de un francés Ajá. que se llama Michel de Notre-Dame. Michel de Notre-Dame. Sí, ah, un personaje el siglo XVI Ajá. escribió un libro que se llama Le Prophétie. Ah, mira usted. Habla con lenguaje inclusivo. Muy bien. Habla a... con lenguaje inclusivo también. Le no, ese, ese llamamos, es francés, Ah, pero pensé que era él. Que mismo. actualmente llamamos Nostradamus. Nostradamus. Es el famoso... ¿Cómo se llama entonces el tipo...? Eh, Michel de Notre Dame. Michel de Notre Dame. Y Michel resumió Notre Dame. todo en Nostradamus Nosotros le decimos Nostradamus Porque sí. el tipo escribió la, la profecía, las profecías, Ajá. sacó tres tomos. Y en el tiempo en que lo escribió, él era un médico, astrólogo. Ajá. Pero era un tipo como cualquiera de nosotros. Escribió Ajá. el libro. Pero claro, imagínate que hoy agarras un libro que te predice lo que va a pasar dentro de 500 años. Claro, no no, no voy, tiene Yo por lo menos no voy a enterar, claro. No pasa nada con <risa> Murió como cualquier tipo común y corriente. Pero claro, o sea resulta... que no, no fue un profeta en su época, digamos. Claro, en su época fue un, claro. un médico, un astrólogo. Uh -huh. yo... Un favaloro. Claro, sí, sí. No. Con el aditivo de que es astrólogo, ¿no? Sí, que, sí, que claro. Estudiaba el, el espacio. Este... Claro, pero en ese momento no se podía comprobar nada. Claro. Pero hoy, 500 años después, de aquel 1555 donde escribió las profecías, uh -huh. podemos afirmar que se han cumplido. Que son reales. Que son bueno, reales. Nostradamus, cuando cambia de consultorio que se va a otro lado, puso un cartel que ya nos trasladamos. Nos trasladamos. <ríe> y cambió de ¡Bam! lugar y sigue haciendo profecías en Raúl otra ciudad. Exactamente. San Pablo. <ríe> y juega de seis, le <ríe> avisó a San Pablo por la duda. Entonces, bueno. este muchacho, Nostradamus, mm. se sentaba en un trípode. De... ¿En un trípode? Sí, <ríe> sí. ¿Por qué sentaba en un una, una forma de, de asiento raro. de aquella época. Tiempo raro, ¿cómo se Y en trípode? un cuenco de bronce. Un cuenco de bronce, eh, ca cargaba agua y especias, diferentes sí. cosas. Pero, ah, está mostrando el trípode en el ahí está. que se sentaba, ahí está, no está, está. el, ¿El trípode, de... pero que sacaba una cámara y se sentaba en el trípode. El tipo se sentaba ahí y miraba el cuenco. O sea. Y en el cuenco él veía el futuro. ¿En un cuenco de qué? En un cuenco de, ten... de bronce. Ajá, ¿y qué tenía el cuenco adentro? Y tenía especias, por ejemplo. Y ten... No, no, tenía especias y cosas, era como. Ajá. Un... Y el tipo ahí miraba eso. Claro, como un mortero, sí, exactamente miraba eso y él Sabía que iba a pasar 500 años. Miraba que? miraba el pimentón y le decía que iba a pasar? Y le venía ahí una cosa así. Mira, ¿Sí, sí, sí, mezclaba sí. ahí que yo, condimento para pizza, revolvía, no, ganaba Banfield. Cuando metía pimentón, así dice, y ponía rebraba la cosa. <ríe> ah, claro, él, claro, cuanto más. Claro. Romero, Tomillo, era como. Bueno, claro. te predigo no, algo más trancho. Bueno, él cuando se queda sin Romero, sabe lo que va a pasar en la selección. Claro, hablar, hablando. Lo predijo ahí. Yo pimentón puse miento, no me quedé sin Romero. Los muchachos se van a quedar sin Romero. Le pasó lo mismo que San Paoli. Porque Exactamente lo mismo. Se sentó en un trípode. Dicen que San Paoli también mira un cuenco para saber <risa> sí, qué información usar. <risa> mira un cuenco y macherano y le dicen, bueno, a, a ver. Chicos, este, este la... es un tema serio, ¿Esto me parece es demasiado... que se están tomando para la joda un no, tema no, de no, serio. No, no, Acá jamás, estamos jamás. poniendo en juego no. el, no, el no, mobiliario no, no. del canal. No, y realmente ver, ustedes de la universidad Traemos a este tipo A Escudero sí. es este este Que trae este una información Y sí. ustedes se toman todo no, por la no, coda No, no, no Estamos no... digiriendo o sea, Acá la última vez se ¡Diga! quemaron cuatro focos Claudio. No, no! <risa> no, no, ¡No, no! basta por, no. por, no, no por favor No, basta Estamos tratando de tomar con gracia Con sorna Esto que es tan difícil de digerir No vino Es tan difícil de digerir Esto que estamos contando En fin, Nostradamus ha predicho muchas cosas entre ellas, eh, lo que pasó con las Torres Gemelas, por ejemplo, aquel Ajá. 11 de septiembre, donde dos aviones estrellaron en, en las Torres Gemelas, ¿no? Uh -huh. Él, como estaba perseguido por la Inquisición, no podía decir lo que iba a suceder porque le iban a acusar de brujería. Claro. Entonces lo que hacía era escribir cuartetas, se llaman. Este, como Rodrigo, si Rodrí... quiere hacer el chiste no, se lo no dejo a bien, No, nadie lo iba a hacer, por favor. Este, escribía sí. cuartetas en las cuales encriptaba el mensaje de lo que iba a suceder en estos tiempos. ¿no? Ajá. Pasaba como una poesía. Digamos. Claro, y nadie se daba cuenta nadie de Nadie se daba lo que... cuenta. Ah, muy bien. Bueno. Exactamente. Y hoy hemos traído material. este. Absolutamente secreto, digamos. Sí. No es secreto que se puede leer en lo de Nostradamus. Sí. Pero vamos a adelantar qué es lo que decía Nostradamus Bien. sobre esta época. Eh, trajo el videotape. Tengo cassette. el videotape acá. Trae el videotape. Vamos a mostrar en cero otra vez. Sí, ese ya primo. podría cambiar porque sí. en un momento va a empezar a fallar. La videocasetera sí, que clarísimo. tenemos. Que dólar, ¿no? Y sigue siendo atardecer este video. Era Le damos la... a Maggie. Le damos, Le damos una, una videocasetera video que de era de las clases de la Facultad de humanidades sí, creo Que sí. son las primeras, claro. Que en sí. Tenemos. Cuatro profecías de Nostradamus para este 2018. Ya que tenés bueno. el fixture del Mundial, agendate esto también. Porque no hagas nada esa semana porque te vas a morir. Así es, simple. No te quedas no sí. Mira. Mirá. A ver. Pero uno, Nostradamus dijo... Los reyes robarán los bosques, el cielo se abrirá y los campos se quemarán por el calor. Claramente esto hace referencia al calentamiento global y lo que esto conllevaría. Como es sabido, este año ya se produjo uno que otro gran desastre en el planeta en consecuencia a esto, principalmente incendios. Número 2 otra gran profecía que se ha estado mencionando es la de la erupción del Monte Vesuvio, un volcán activo situado en Nápoles, Italia. Nostradamus dijo, Tierra itálica junto a montes temblaría, león y gallo no muy confederados, en lugar de miedo el uno al otro ayudarán, solo catulones y celtas moderados. Desde un comienzo Nostradamus menciona el lugar preciso en que ocurrirá un gran temblor, unos montes en Italia. Dado a que el monte Vesubio es un volcán activo, la probabilidad de hacer erupción luego de un terremoto de magnitud media o superior es altísima. Nostradamus también menciona que el león, a quien podemos encontrar en la bandera de España, y el gallo, símbolo de Francia, estarían no muy confederados. España y Francia están muy cerca de Italia, por lo que ambos se verían directamente afectados por esta situación. Y al decir que no estarían muy confederados, se refiere a que políticamente no estarían muy aliados. Pero a pesar de esto, según la profecía, en vez de tener miedo, ambos países ayudarían el uno al otro. Número 3 La siguiente es una profecía que ya escuchamos a finales del año pasado y comienzos de este. Es la profecía que habla sobre un terremoto de gran magnitud que afectaría principalmente a Norteamérica y México, pero que tendría repercusión en todo el planeta. Nostradamus dijo... La tierra temblará con mucha fuerza y destruirá el gran teatro lleno de gente. El aire, el cielo y la tierra se oscurecerán y el infiel invocará a Dios y a los santos. Como ya habremos escuchado anteriormente, esta profecía expresa que un gran terremoto ocurrirá, menciona, destruirá el gran teatro lleno de gente, lo cual se dice hace referencia al Memorial Coliseum ubicado en Los Ángeles, un estadio con una capacidad para aproximadamente 100.000 personas, debido a la caída de este, tanto el cielo como la tierra se oscurecerán. Y Número 4. Y por último, una vez más se habla de una tercera guerra mundial. Nostradamus escribió, La gran guerra comenzará en Francia y entonces toda Europa será atacada, será larga y aterradora para todos. Podemos comprender rápidamente que se indica que la guerra comenzaría en Francia, y desde entonces podemos observar cómo todo comienza a calzar. Recordemos que hace unos años atrás, en el noviembre del 2015, un gran atentado terrorista ocurrió en París, Francia. Este dejó a todo el mundo alerta, y desde entonces un gran número de atentados han ocurrido en toda Europa. Bueno, ¡ah! ¡Qué susto, eh! La Fuerte. verdad que estamos todos. Recién me decía Luca que una de las profecías él también lo dice cuando entra alguna fiesta será larga y aterradora para todos, ¿no? Eh! Era una frase que él usa mucho cuando sí. entra a los cumpleaños está muy bien a, a sí. mí Claudio me da miedo que, que en una fiesta cuando, cuando uno apenas claro haciendo, me aviso. dice que va a ser larga y aterradora Lucas hace, hace, hace parroquial, dice sí. se callan aviso todos, bajan acá. la música Bajaron, o sea, va a ser larga y aterradora para todos dice Lucas y bueno después vienen los atentados. haciendo obviamente hablando de las profecías hablando de los tramos él quiere concientizar a la gente no, claro Y está, muy, sí, bien está muy bien lo que hace ahí veíamos sí. entonces las cuatro profecías principales para este año mm. la primera es el cambio climático calentamiento global Sí. No hay que tener un cuenco para eso No, no sí, claro pero, hay que salir a la calle. Pero bueno, igual La predijo hace 500 años O sea que sí, sí vale bueno, hay que predecir algo a 500 años antes Porque lo podemos predecir nosotros Total, ¿quién se va a andar acordando? Sí. Y si decimos lo escribís en cuarteta Andás a ver si Sí, después te que agarra, cosa. ¿Viste? Capaz que, Sí, ganará pues. el que no debía ganar sí. Otra profecía que dijo Que se cumplió Que va a erupcionar un volcán En zona itálica También En zona Uf, itálica, es bueno. que suena? Un fenómeno natural que predice sí. 500 años antes Ya no. lo había hecho con el incendio de Chicago Ajá. Había el incendio de Chicago sí. Y la última que veíamos Que es este, la más aterradora para todos La más preocupante sí. Que se viene la Tercera Guerra Mundial Este mismo año ¿Este? este ¿El 2018? Este mismo año. Para esta época se viene la Tercera Guerra Mundial Conflicto ¡No No vamos a permitir que, a ver, que descalifiquen no así ¿No mentiroso? A nosotros hace 500 años se lo dicen a ahora a, a mí? Pero por favor. Sí, señor, te que iba a decir. Disculpe, escudero. No, no, que no vamos a permitir que a una eminencia de este programa como el señor Gastón Escudero se lo descalifique de la forma así. en la que se lo está descalificando. No, no. Además, yo te estoy diciendo lo de este año, chabón. Claro, te dijo, de hace dijo 500 años. Dijo nada. Pero la estoy recontrajugando. Bueno, tiene seis meses más. Dame un margen sí. de error también. Perfecto. Antes de irnos, señor Escudero, hoy el señor Gastón Escudero ha llegado tarde. Se la chupe. No, díganlo así, por favor. Y le ha mandado un mensaje. Eh, no, no, lo pongo acá. No, pero lo vamos, vamos a escuchar, a escuchar acá. Eh, sí, lo vamos a escuchar. Porque ha mandado un mensaje a nuestra productora, nuestra productora de piso, a Maggie. Y dice lo siguiente, lo vamos a escuchar. ¿Estás seguro, Claudio, de esto? Muy, ¿Quiere que agarre el micrófono de mano? No, está bien, con ese está bien. Sí, estas ¿verdad? comunicaciones internas no deberían salir a la luz, Claudio. Yo como señor TVU no estoy de acuerdo con esta o sea, situación. Hoy estoy en modo sen Escúcheme. Esto, sí. esto se tiene que conocer, porque cuando un tipo llega tarde y manda un mensaje de estas características. Son escuchas ilegales. No sé. <risa> son fijaste? legales, son legales. Escuche, esto dijo Gastón Escudero hoy antes de venir. A ver. Ni, ni cardio respiratorio, ni sí, inyección, ni, ni nada, al contrario, también me, me, fui a hablar, me, fui a hablar, me fui a hablar, me fui a hablar un rato, un rato con la gente que estaba ahí, que... Okay. Este mensaje usted le manda... Usted primero le empieza escribiendo Hola, mi amor. ¿Le dice hola, mi amor a Maggie? ¿no? Hola, hola mi amor. Usted para decirle que llega a y dice, hola, mi amor. Le dice a Maggie. <risa> Porque yo soy un tipo muy cariñoso. detrás la <risa> cámara. <risa> que, ya sé, mi bichito, mensaje. mi amor. Y sí. Eso. Y aquí era la que tiene una... voz de sí, dormido? No sé, sería una ahí... Una sí, y media la de la tarde y este audio Con voz de quiero creer bueno, que he dormido bueno. Vamos a cuidar las formas un poco, Escudero eh? Esto es un equipo de trabajo, es una compañera eh, Y aparte que me fui a ver con de partido. ¿Y casi en Moscú? ¿Y ¿eh? qué quiere que haga? ¿Dónde cree que lo vea? ¿En la televisión? ¿Se fue a ver el partido a Moscú y volví para acá? Obviamente fui a Moscú y volví para acá Bueno, es un gran trabajador, es Gastón Escudero sí. Muchas gracias sí. por haber venido bueno. ¿Qué vamos a tener la semana que No ¿Qué? sabemos bien qué vamos a tener Quiero contar algo que me pasó Que se me enojó un muchacho acá de nigeriano. ¿En serio? Sí, que estaba vendiendo lentes. Yo voy, le dije que esto estaba medio viejo. Y ¿Sí? le pedí si no tiene unos lentes de marco rojo. Mm. No, no, el humor de escudero. Ah, no. El humor de Gastón Escudero. Muy Gastón el aire. Escudero. Nos van a venir a cagar, no, no, no, a tropar los nigerianos.